Hola amigos del canal Random, aquí estamos de nuevo con otro vídeo épico más y esta vez tenemos aquí a nuestra primera invitada Tigri. ¿Qué tal, Tigri? ¿Cómo Muy estás? buenas, aquí he venido a destronarle, ya era hora de que alguien le callara la boca. Bueno, Yo bueno no bueno. he bueno. abierto sí, la boca sí, todavía, sí, sí. ya, ya sí, sí. empezamos con las hostilidades. <risa> empezamos, fuerte. Entiendo... empezamos fuerte, empezamos fuerte, empezamos <risa> fuerte. Mi, Entiendo, mi Tigri... reinado de imbatibilidad peligrará hoy, pronto lo sabremos. Bueno, entiendo sí. entonces, Tigri, que sabes perfectamente cómo se juega esto, ¿no? Sí, sí. Pues yo, yo es que todavía no me enterado bien del juego, explícalo, por favor. <ríe> Madre mía, pues para ser el campeón me extraña mucho, pero bueno. <ríe> A ver, el juego consiste en que escribimos una sinopsis en inglés de una película y bueno, pues una inteligencia artificial pues nos genera el póster de, de dicha película y, y por lo general salen engendros. Así que bueno... Como viene siendo habitual, comienza la invitada. Tigri86, ¿está usted preparada? Preparada. Vale. Vamos allá. Las primeras son fáciles. Hay tiempo y rebote. Si fallas, es para mí el punto. Bueno, intento. <risa> Lo primero que he pensado es en Anabel. Madison, Anabel Madison. Yo creo que es Anabel, ¿no? Tiene pinta de Anabel. A ver, sí, si es Annabel. Ah, <risa> Fácil, fácil. Apple Bluefin. Bl bl bl bueno, strong Venga, vamos allá. Bueno, esto eh, es una especie de Wonder Woman, ¿no? Así que el, el logo está un poquito ahí cortado, pero sí, yo creo que es Wonder Woman, a no ser que esto nos sorprenda y te la haya mezclado con un demogorgon, ¿no? Pero Wonder Woman, 84. Wonder Woman, <risa> Wonder Woman ¿Para qué nos vamos a complicar ¿no? la vida? Sí. Bueno eh, ah, ah. Eh, le Está subimos. llevando la puntuación, ¿no? Sí, sí, sí uno, vale. uno. ¿Seguro? Subimos la dificultad un pelín oh. Esta se puede sacar Yo creo que sé cuál es Uh, espérate, espérate Uy, Uy, uy, uy ¿Cuántos segundos quedan? ¿Cuántos segundos? 10 por decir algo, ¿no? Recuerdo una peli, pero muy antigua, y no creo que tenga que ver nada con eso. Además, esos cubitos. Los cubitos. Creo que es una referencia al cubo. Entra ya atrapada en una caja, ¿no? Ne Necesitas decir algo. Uh, ¿In the Wood? ¿In the Wood? ¿En el bosque? Eh, Lo dices por las letras, las letras no tienen nada que ver, ¿eh? <risa> A veces sí, a veces no. ¿Qué se te bueno, viene? El cubo, el cubo. ¿El cubo? El cubo, el cubo. Pues sí, es el ¡Ah! cubo. Eh, era evidente, era muy evidente que era cubo. ¿Cómo que evidente? Era muy evidente, gente atrapada en la caja. Eso. Bueno, ah. Serón, aquí va la tuya. Venga, va. Cha, madre de Dios. La verdad es que está. A ver, a ver, cuidado, ¿eh? Pero, espera, espera, espera. ¿eh? A ver. ¡Ay, la madre! Hostia, a ver, es que puede ser mil pelis. Es gente, en una balsa hay un, hay un tiburón de fondo. A ver. Es que pelis de tiburones hay 50.000 A ver, no, pero no sabes eh, cuál, es el, cuál es el villano, porque es el tiburón, el señor de en medio arriba. El señor de medio el, claro. el señor de el rollo? medio Venga, vamos a decir, como es un barco así rollo piratas o sea, y tal, vamos a decir Master and Commander. Entonces, Master and Commander. No. Tigre. Rebote. Rebote. Y si no, luego doy la pista. ¿Tiburón? Yo es que diría tiburón. Eh, tiburón no es Vale, es película española Película española De gente en el agua A ver, eh, hay un barco, un barco a ver, Yo estoy trabajando en una peli pero aún no se ha estrenado Así que no puedes saber cuál yo es Yo sé es de madre, una de española que hicieron o intentaron hacer Que era un grupo de casi gente famosa Que iban a, a fuera Creo que además era cogida la idea de otra película La cosa es que se lanzan al agua sin poner la escalerilla En el barco y se quedan pues a la a deriva Nada, nada, no tiene sí. que ver vaya. Eh, vaya a flipar con esta ¡Venga! la mierda! A ver. ¡Venga! ¿Pero qué tiene que ver, Chiquito de la Calzada? ¿Con barco? Con brácula, ¡Brácula! ¿Qué se ha fumado la idea? El Chiquito de la Calzada y Lucas intenta llegar hasta Europa en un barco ¿no? A causa de la tormenta Pues bueno, pues el barco naufraga Y eh, bueno, pues Se encuentra en un castillo y Al principio es así y sale un tiburón Sale un tiburón. Ah, bueno, te juro, no lo habré visto la película, pero sé lo de Drácula por el chiquito de la calzada. Sí, lo que pasa, aunque he puesto chiquito a calzada, pues me ha puesto un, un señor riéndose arriba, ¿no? Bueno, pues venga, vamos allá. Venga, ahora vienen difíciles. Uh. Te toca, te toca. Para te toca está para está a ti. Sí. A ver, estos son tres señores en un bosque. Algo en el fuego central, me recuerda un poco a la película de El bosque. Precisamente. Te quedan 10 segundos. ¿Qué están arriba que son? ¿El bosque? El bosque no es el bosque. A ver, yo mi mmm, veo niños con palos alrededor de una hoguera. Voy a decir la que digo siempre que alguna vez acertaré. Dime. Eh, no son niños, ¿vale? Son adolescentes jo de 35 años. Joder, pues ya me has jodido. Adolescentes de 35 años con típico, palos... Típico, de De, de, de, una, los... de una hoguera. Mm. Pues entonces no, no son... Si no son niños, no es la que digo siempre. Bueno, pasó el tiempo. Eh, pf, yo, yo qué sé. Eh, la piñata asesina. Eh, no es piñata asesina. <risa> a ver... Eh, ah. Los tres señores que están arriba, ¿que son? ¿Personas o son personas convertidas en algo? Eh, se supone que deben ser personas Vale, a ver, están en, en un campamento Pues un viernes 13 Un viernes 13 He puesto la 2, por ejemplo Pero, ah. sí. <risa> pero sí, sí, la clave joder. era que están en un campamento Sí. Eh, bueno, ahora te, te toca a ti, ¿no, un. Me toca a mí, mí. sí, sí esta yo Paxtorsion. Porque... Oh, mira, mira, mira. Son mochileros. Paxtorsion. Va, llevan. Llevan. Maletas. Llevan ahí uno tal. Esto yo diría que ah, es. Ah, ya sé cuál es. Sí, sí. Hostel. Paxt Paxton. Tiene que Paxtorsion. ser. Tiene que... Míralo, tiene que ser. Míralo, míralo. Sí, sí. <risa> <risa> bueno, pues. Volvéis al empate. Ay. Eh. Tigri. ¿Mm? <risa> <¿Sí? risa> A ver, un señor con claros problemas de visión y tres chicas, bueno, tres chicas aparentemente detrás con cara asustada. ¿Tiene que ser algo en plan rollo exorcismo? Algo... Uh... Tiene que ser eh, algo de eso. Creo que el exorcista o alguna película de, de ese rollo. No sé cuál ahora mismo podría ser la más parecida con tales rostros tan... Vale. También hechos. El tiempo se ha acabado. Que. No es el exorcista, ¿no? Eh, ¿Es el exorcista tu última palabra? ¿Cómo se.? Eh, ¿Cómo está la película esta de. Ay, ves lo que ocurre cuando estamos así. Eh, ¿El actor este el que se corta la mano y se pone una sierra? Ah, no. ¿Posición infernal? No. No. no. ¿Dani? A ver, yo también puedo pensar en algo de fantasmas. Entonces dado que el exorcista no era voy a irme más hacia insidious no es insidious ¡Ah! pero tu reflexión ha sido buena sobre pues Fantanas. los warren entonces no warren ¿La? la monja a monja tampoco así que voy a desvelar la... insidious venga el hombre de la brujana, venga no hombre <risas> bueno bueno eh... bueno sí era este... este es el proyecto de la bruja de Blair Después de fumarse 20 porros porque vamos. También, también, sí Bueno, Dani, te toca Venga, me toca, dale ahí Madre mía es... Puedo, si yo no puedo Más... A ver, vale, vale El de arriba, joder el... El... El... No puedo Vale, la madre tiene cara de niña Y la niña tiene cara de madre ¿Qué Vamos río? a pensar Eh... Tiene los ojos así un poco torcidos ¿Matrimonio con tres niñas o padre soltero? Joder, ¿cómo? Eh... Yo creo que la tengo... Bueno, tengo entre comillas Podría ser una, podría ser otra Venga, vamos a irnos a lo que he dicho antes Expediente Warren La, la que se va a Inglaterra No uh, ¿Inister? Tampoco eh, A ver Vais por buen camino porque todo lo que estoy poniendo son películas de terror, ¿vale? Una familia. Mm. Y pasan cosas. Vale, y pasan sí. Cosas. Pues vale. Hay 90.000. Una familia y pasan cosas, es que... Una familia y pasan cosas. ¿El número de la gente es importante? Eh, en este caso creo que es equivocado. Ah, pues... No sé. ¿Pasan cosas paranormales o cosas reales? Eh, paranormales. ¿Mamá? Insidious eh, sí, de James One. Estoy acercado ahí con James Wan, sí. Bueno, ah, no, no lo sé. Eh, Paranormal Activity, cuando Me ha dicho paranormales digo, ahí ya lo tiene. Paranormal Activity si era un matrimonio, los niños los han metido ahí No, poco pero es gracia. que era, no, era Paranormal Activity 4 ya, no, 5, no sé cuál era. Yo es que veía más la, la primera y digo, niña no recuerdo. Claro, sí, es que era una primera, era un matrimonio. Nada una, ¿Con una niña? No, esa era la 2, esa era la 2. La 1 era alguien, la parejita yo... Ah, yo... Bueno, Luego la revisamos, yo creo que la 1 Vale, sí, vale, dale. Igualmente sea la 1 o la 2 sí, Bueno, sí. Eh, siguiente Creo que aquí bajábamos ya la dificultad Porque esta, estas dos eran, Estaban puestas para que no la aceptarais <risa> A ver Tigri uh, Lo primero que se me viene a la cabeza Imaginando todo eso so, Es en pies humano Madre mía, qué bien. Sí, sí, sí, sí, sí. Muy buena, muy buena. Muy bien. Ah. Bueno, Dani. Venga, dale. Regan, esto es el exorcista. <risa> esto Esta, <no> tiene... <risa> ya os digo que, que ha bajado bastante la dificultad, ¿no? Así que. Sí, sí. Volvemos otra vez. Tigri. Ajá. Yo creo que mm. es muy fácil. ¿No, no será la lo de los zombies nazis? No sé cómo se llama la película. Solo sé que hay una que son como zombies, pero nazis. A ver, eh, un señor con tres manos aparentes mirando arriba. Parece un obrero con la chaqueta. Algo polar, ¿no? Una película... De, no sé, era de Sirvian Film ¿no? Uh -uh. ¿no? No, si sí, esa es tu respuesta, ¿no? ¿Dani? A ver, evidentemente el tipo tiene un uniforme, ¿eh? pero yo no diría... HPI, Docla. las letras no tienen ningún sentido. Podría ser algo de... Uh, la... Eh, Tigri, no digas nada, que no es tu turno, vale. cuidado. Y un señor con bigote. No, joder, está. Estás durilla, eh. Esta no sé decir nada de ella. Eh... Pues. Tiempo, es que no me sale eh. nada de esta, madre mía. ¿Me tocaría a mí? Eh, sí, venga, pues... el soldado Ryan. Soldado Ryan, nada. <risa> eh, a ver, esto ya es conjunto, Tigri. ¿La matanza de Texas? Eh, no, pero eh, nadie ve el corazón ahí en medio. Sí, pero ahora mismo no consigo. San Valentín subirlo. Sangriento sí, ¡Ay, la madre! Claro, es un minero Vale, vale Sí, señor Y fíjate, le puse una descripción muy simple No le puse la original porque no me generaba algo no. adivinable Bueno, pues... ¿Dani? Sí, voy yo, voy yo A ver... Freund Cotes Madre de Dios, nada. pero vamos... A letras. Que... Nada, no tiene nada que ver Fíjate en otros detalles, esta también puede ser. A salir. ver, esto es un montón de, de gente tras una puerta eh, Esto es, no, sé, no tengo claro si es una familia O, o, o un grupo de caníbales eh. mm. Mm. Uh -huh. la, Cabin in the woods, la cabaña del bosque Porque están amigos en una casa de madera ah. ¡Toma! Vale. <risa> <risa> bueno, pues Dani ha tomado la delantera, Tigri. Uf. Venga, venga, Así ponme venga. otra, ponme otra A ver, habrá que, habrá que... Habrá que hacerme de sufrir... ¡Dios! ¡Ay, Dios! Sé cuál es, sé cuál es ¿Eh? Si identificas a la persona yo creo que se puede Identifico sacar. a la persona, pero creo que no he llegado a ver esta película por suerte ah... No creo que sea dos de pelo en pecho Son... Tiene que ser seguramente una película... Eh... De terror. No será la, casa, la, no será la casa de cera, ¿no? Madre mía, sí, muy bien. ¡Sí! sí uh, obviamente. Que ahí salía Paris Hilton y moría y todo eso. Pero eso lo ha generado a ella una y otra vez, no ha generado todos los demás. Eh, no, no, yo puedo. No, es, es Paris no, Hilton ¿sí? y sus amigos porque. porque ¿Sus amigos son que... sus clones o qué? <ríe> no lo sé. Bueno, eh, Dani. Esto sí, esto sí, esto sí Pero claro, ¿es Insidious o es Expediente Warren? Vamos, claro, es que esto es jodido A ver, hay un muro ahí detrás que está roto eh, Hay un niño, yo diría que esto es Insidious ¿Es Insidious? Y me sorprende porque yo pensaba que diría los Warren uh, uh, Claro, pero llevo diciendo los Warren todo el juego A lo mejor por el tono del color, ¿no? Vale. Yo por el muro, me, me he inclinado más por Insidious mm. por el muro a ver, de momento sigue ganando Shroud y quedan dos. Venga, va. Eh, Tigri. Venga, venga, dale, dale. ¿Anaconda? ¿Anaconda? Ah. Fácil. Espera, espera, vamos a analizar un momento esto antes de que lo quites. ¿Quién es ese señor que camina por la Anaconda? <risa> <risa> ¿Es Jennifer López o Ice Cube? Okay. ¿O el padre de Angelina Jolie? <risa> que no es el nombre de los actores. Qué horror. Vale, va, venga, dale. ¡Ah! Esto sí, ¡Joder! esto sí, por fin, por fin... No, no, Tigris, es que todo esto no te lo sabes. Esto es eh, Blade Runner, que la decimos todos los vídeos y nunca es. Esta sí, por fin va a ser Blade Runner. ¿Estás seguro de que es Blade Runner? Sí, sí, no puede ser otra cosa. Pues nada, ¡No! Blade Runner, Blade Runner, sí. Ah. ¿Ah? Es que to siempre todas las portadas de ciencia ficción las genera como Blade Runner. Y no sabemos por qué pero... Bueno, pues... Pues ha ganado Strong Así que no, esta vez no ha hecho falta de ¡Oh! pero, Oye es... Por poco, ¿eh? Por poco 6-5 Ha habido un momento que he temido mi liderazgo Porque me has empezado ganando pero... Solo diré una cosa Re Ningún rey vive para siempre Sí, pero de momento sigo aquí La... Bueno, bueno, tiempo al tiempo pues señores, muchas gracias por haberme invitado y espero haber estado al alma, medianamente a la altura y haber dado lo máximo de mí y ha sido muy divertido. Pues nada, un beso hasta todos y hasta luego. Muchas gracias Tigri. Hasta la próxima. Hasta la próxima.